Y vamos a ver otra herramienta de selección. En este caso vamos a utilizarla para, para cambiar una zona de la fotografía y aplicarle un filtro o colores u otro efecto que queramos, solo a esa zona que, que vamos a seleccionar. Se trata de la herramienta de selección de eh, primer plano. Es este muñequito que sale aquí después de las tijeras. Cuando nosotros le pulsamos, inmediatamente veis que el cursor se pone como en forma de lazo. Bien, lo que nos va a permitir es más o menos seleccionar la zona. Si yo quiero seleccionar este triángulo de aquí, de la fachada, lo rodeo y veis que me aplica una especie de máscara. Me cambia el color del resto de la zona que yo he seleccionado. Bien, lo que y además, una vez que he cerrado el, el, el lazo de selección la herramienta se transforma en un pincel. Veis que es el cursor, ahora es un pincel. Este pincel, para más, si quiero más precisión, lo puedo hacer más pequeño, es decir, el punto se hace más pequeño, o lo puedo hacer más grande. Bien, lo que, va, lo que va a permitirme este pincel es... Yo marco las zonas del color que quiero que seleccione. Como veis, cuando he marcado solamente aquí un poco de una raya, me ha marcado todo lo que está con ese color. Si yo ahora selecciono esta parte de aquí pues me selecciona también muchas otras cosas. Bueno, no muchas otras cosas, sino cosas que son del mismo color. Vale, y ahora pues completo un poco lo que creo que me falta por aquí, este color. Vale, y ahora mismo ya tendría, más o menos, aquí también alguna zona oscura que igual no me, ha, no me ha recogido. Tendría seleccionada la zona que yo quiero. Bien, una vez que tengo ya, veo que se ha pintado todo lo que yo busco, le doy a la tecla Enter. Y al dar la tecla Enter veis que me ha seleccionado esta parte de aquí. Bueno, pues ahora puedo ap aplicar o bien un filtro solamente a toda esta parte. Ese filtro podría ser un filtro artístico o, por ejemplo, cubismo. ¿Vale? Con lo cual esa zona quedaría estilo cubista, pero no, no es eso lo que yo quiero, sino lo que voy a hacer es dejar esta parte de la fachada en color y el resto de la foto en blanco y negro. Bien, lo que tengo que hacer entonces es seleccionar el resto de la foto en vez de esta parte. ¿Y eso cómo lo logro? Bueno, pues ya lo hemos hecho algunas veces y es desde el menú Seleccionar tengo la opción de Invertir. Con lo cual una vez que le he dado a Invertir, veis que los bordes de, la, de toda la fotografía de la capa son los que empiezan a moverse, es decir, está seleccionado todo menos esta parte de aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar a esa parte que está seleccionada, eh, le vamos a dar a colorear y de las tres barras que nos aparecen hay una que es saturación, que nosotros si le quitamos la saturación, la ponemos a cero, veis que nos transforma la imagen en blanco y negro. Le doy ahora a OK. Y si vamos a seleccionar seleccionar nada para ver cómo quedaría, veis que efectivamente esta parte ha quedado en color y el resto de la imagen en, en blanco y negro. También podríamos haberlo hecho al revés, es decir, deshago lo que estoy haciendo y en vez de seleccionar el exterior me quedo solamente con esta parte de aquí y esta la voy a transformar a blanco y negro. Bueno, pues con esto seleccionado voy a colores, colorear y esa parte de ahí le aplico por ejemplo, saturación cero hasta que quede en blanco y negro. ¿Vale? Seleccionar nada. Solamente estoy trabajando con una capa. Es ¿vale? decir, la capa de la foto original.